Dándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió la refinería de Esmeraldas para constatar su estado actual. Revisemos más detalles en la siguiente nota.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 Al momento, Ecuador produce 541 mil barriles de petróleo diarios, cantidad que se mantendrá hasta finales de año. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Este martes 15 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con representantes del pueblo afroecuatoriano, quienes plantearon propuestas de trabajo al primer mandatario con el objetivo de impulsar el desarrollo de esta población. En este encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones del EQ 911 de la capital esmeraldeña, participó la secretaria de gestión de la política, Paola Pavón, quien destacó que esto es parte del llamado al diálogo nacional impulsado por el Ejecutivo, por lo que se busca avanzar en los distintos acuerdos alcanzados. Los dirigentes y comuneros de la población afro aseguraron que buscan un mayor reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano. Esta es la oportunidad de conocer los planteamientos que han sido postergados por muchas décadas y que hoy, ante la propuesta de diálogo, tienen mucha expectativa, aseveró Pavón. Por su parte, el presidente Moreno destacó la importancia del pueblo afro y aseveró que comparte sus sueños y aspiraciones. Ahora les contamos que 400 actores de la economía popular y solidaria participaron de las jornadas del diálogo nacional,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 Amigos, amigas televidentes, cuando son las 7 horas con 16 minutos, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que las brigadas de las Manuelas visitan varios sectores de la capital y de las otras ciudades del Ecuador. Inicio de Espacio Promocional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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que las brigadas Las Manuelas están recorriendo varias localidades del Ecuador. Les recomendamos que para identificar a las personas con discapacidad y en extrema pobreza, para facilitar la tarea de las brigadistas, coloque una bandera blanca en las fachadas o exterior de la vivienda. Con esto, las brigadas podrán ubicar con mayor facilidad a los beneficiarios. Tras el registro, podrán acceder a los servicios de las misiones planteadas por el gobierno. Trabajo joven, casa para todos, mis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 Los brigadistas visitan los sectores más pobres para identificar las necesidades de la población y lo hacen con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Usted puede reconocer a las Manuelas pues portan chalecos azules, carnet de identificación y el resguardo militar correspondiente para su seguridad. Uno de los sectores más deprimidos de Guayaquil fue el lugar donde las brigadas de las Manuelas empezaron su labor de identificar a las familias que tienen personas con discapacidad.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 y adicionalmente, pues otros entes de control como el Servicio de Rentas Internas, el IES, el Ministerio del Trabajo, etcétera.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 Noticias del Mundo, les contamos que el pacto migratorio firmado entre Italia y Libia divide a las ONGs que operan en el Mediterráneo, mientras que una aerolínea alemania, alemana se declara insolvente, pero mantendrá sus operaciones. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen.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 La aerolínea alemana Air Berlin se declara insolvente ante las graves dificultades que arrastra para seguir operando. Etihad, su principal socio mayoritario con casi el 30%, ha decidido dejar de inyectar capital porque la compañía germana de vuelos baratos ya no es rentable. El anuncio se produce en pleno periodo estival, por lo que el gobierno alemán ha decidido intervenir con un préstamo para que la compañía pueda seguir operando sus vuelos con normalidad. Vamos a proporcionar un préstamo puente por valor de 150 millones de euros para mantener los vuelos en marcha durante los próximos meses. Tras conocerse la noticia, las acciones de Eberlin llegaron a perder la mitad de su valor. Lufthansa, por su parte, ya ha indicado que está dispuesta a negociar la compra de partes de Eberlin y que estudia la posibilidad de contratar personal adicional. El conflicto armado con las FARC, que por medio siglo de desangró a Colombia, llegó a su fin el martes, al concluir el proceso de desarme de la guerrilla. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudió junto con los jefes de la guerrilla a la salida del último cargamento de armas, que fueron entregadas a la ONU. Hoy efectivamente es el último suspiro de ese conflicto. Con esta dejación de armas, con los últimos contenedores, el conflicto realmente... Termina. El fin del proceso de desarme marca el final de una prolongada lucha de más de medio siglo, que dejó casi 7.500.000 millones 500 mil víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados. No el futuro de las FARC, que firmó la paz en noviembre, será convertirse en un partido político que según sus líderes podría llamarse Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Y su lanzamiento está previsto para el 1 de septiembre en Bogotá. Y con esta excelente noticia ponemos punto final a la primera emisión de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Más noticias hoy a la una de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.